En la Escuela Politécnica Superior, en la rama de Informática, tenemos tres titulaciones de grado que tienen una duración de cuatro años, que son el grado en Ingeniería Informática, con mención en Computación, el grado en Ingeniería de Computadores y el grado en Ingeniería en Sistemas de Información. Además, ofertamos un doble grado en Ingeniería Informática, y Administración y Dirección de Empresas, que tiene una duración de cinco años, por lo que dedicando un año más vas a conseguir dos títulos de grado. Nuestra docencia se caracteriza porque más de la mitad de los créditos impartidos son de carácter práctico, lo cual es fundamental en informática y lo cual te prepara muy bien para tu futuro. Y tenemos una plantilla de profesores que son muy cercanos, que disfrutan enseñando y que disfrutan en contacto con los alumnos y eso al final se nota. Esta rama va dirigida a un perfil de estudiante que es tecnológico tecnológico y además que viene de, también de la rama de, de ciencias, porque en esta titulación se van a ver conceptos tecnológicos relacionados con la ingeniería informática. Los primeros cursos son asignaturas básicas, introduciendo al alumno, recordando conceptos de matemáticas, de física, de programación, su suelen ser fundamentos y a medida que el alumno avanza en los cursos siguientes ya son más asignaturas más especializadas en nuevas tecnologías para aplicarla a desarrollos de sistemas informáticos. A alguien que la presión la tecnología y donde le gusten las cosas dinámicas se cambia rápidamente, le aconsejaría estudiar de informática porque es una carrera divertida que te permite aprender muchas cosas y de forma muy rápida y todo evoluciona, con lo cual constantemente estás, estás evolucionando podrás cursar asignaturas relacionadas con tecnologías tan punteras y tan demandadas como la inteligencia artificial, la ciencia de datos o la ciberseguridad. Además, en los últimos cursos podrás estudiar parte del grado en el extranjero y enriquecer así tu experiencia universitaria. Puesto que tenemos convenios con más de 200 universidades y actualmente estamos concediendo el 100% de las becas Erasmus que se solicitan. También podrás realizar prácticas en empresa con la remuneración correspondiente ya que tenemos convenios con muchas empresas líderes en el sector. Mi paso por la Escuela Politécnica fue una experiencia, la verdad, que muy buena, porque te cambia un poco de ver las cosas, ¿no? Fue todo como muy cercano y lo que noté es que desde un primer momento en la parte práctica eh, es como muy importante, desde el minuto cero ya estás, digamos, eh, cacharreando con, con hay laboratorios, eh, con las prácticas. Eso te permite también crear una mente de equipo con tus, con tus compañeros. Y eso la verdad que fue bastante, bastante productivo para, para lo que es la formación eh, profesional.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 Todas nuestras titulaciones están diseñadas para formar profesionales con las competencias propias del ejercicio de la profesión y tienen una alta empleabilidad de entre un 96% y un 100%. Estamos eh, todas las empresas deseosas de captar el talento que sale de las universidades porque sabemos que están bien formados, que tienen las capacidades, que tienen la curiosidad. Hablamos del mundo del Cloud Computing, de la ciberseguridad, del Machine Learning, eh, diferentes Mundo dentro de la parte tecnológica eh, completamente nuevo por explorar y donde al final puedes hacer una carrera eh, profesional completada eh, centrándote solo en uno de apartados. También es cierto que llega un momento que a nivel profesional es importante la parte de gestión con lo cual eh, si fuera ahora eh, yo le recomendaría que estudiara el doble grado que existe, que es informática con ADE, que es una combinación muy buena de lo que es la parte técnica con la parte de gestión.